Bueno, yo soy Pedro, Hola, yo soy María, y tenemos un vídeo súper, súper chulo. chulo. Bueno, a ver, os vamos a dar una idea. 24 horas, horas esposados. esposados. Mira, Y aquí tengo yo las llaves, <risa> y hasta Madre que no se termine el reto no nos vamos a poder desesposar. Y aunque se porte mal... ¡Uf, ¡Qué broma, hombre, bombones! Bueno... Lo has visto hasta tú, ¿eh? Ha pasado súper sí. rápido. Ya sí. hemos visto, chavales. Bueno, solo si quieres si darle quieres. un buen like, una suscribiros una y activar la campanita para ver los vídeos que, que, que subimos. Y empezamos este vídeo. Bueno, vamos a ponernos las esposas. María, ¿tú crees que aguantaremos? No lo sé. Un vídeo complicadillo, ¿no? Ya. Yo veremos, a ver si no hay disputa. Porque esto no lo veo yo muy fácil, muy fácil. Vamos ¿eh? 24. ¿Así te voy a Sí, sí. No vamos se para... la aprende mucho, ¿vale? 24 horas, ¿tú solo? Y la es? llave la guardo yo, ¿eh? Joder. Mamá! Sí, sí, sí, sí. La llave la guardo yo. ¿Y Pero... qué vais a empezar así? ¿Qué vais a empezar? ¿Qué queréis sí, hacer ¿qué? ahora? Vamos a ir Colombia y a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo vamos a el columbio. Madre mía. Ven. Vamos, vale, la llave? Me entrego con uh -huh. la cámara. Aquí, venga, vamos. Y vamos para el columpio. Venga, por de lado, por de lado, por de lado. Aquí, por aquí, a ver, con mucho cuidado. Ah, a ver, un problema. Vale, mira, hacemos otra cosa, nos montamos por detrás. Sí, pues creo que es lo mejor. Estamos por el ¿eh? tío, ¿Lo entiendes? Sí, sí. Ay, me maté, me maté. Y yo me agarro el tío, ¿eh? Porque Bueno, a vamos por una postura porque está así. A ver, sí. eh. Mamá, es así. ¿Y así? ¿Y así? Sí. Ah, pero me duele. Espera, espera, espera, espera. Ah, María, María no Me me acerco Espera, que te con poco. ¿Tú te poco? Ya, pero si yo me tengo a así ah, vale ya lo he encontrado vale. hay que coordinar un poco Eso va a ser lo complicado Ah, maría maría me rompe la muñeca ¡Me rompe la mira ah, ah. ¡María! María, María, mira mira mira Vale, mira mira mira mira mira mira mira Pedro. ¿qué Así. Vale, tú monta? Esto no, no le buscáis la postura, ¿eh? Algo anda Este reto no ha sido superado, ¿verdad? Venga, Madre mía. Pero nada más que empezar, ¿eh? Esto nada no más que empezar. Y tú, bueno, tienes que apoyarlo con muchos likes, ¿eh? Venga, hala. Venga, ¿ahora qué? Eh Piscina, nos cambiaremos. Vaya a cambiar, vaya a bañar. ¿He pasado? Venga, pues nos vemos en un minuto. Amores, a la de cinco estamos cambiados. Uno, Uno. dos, Hola, ahí, cariño. Venga ya de golpe, no lo penséis más. Si vosotros sois unos campeones. Oh. <laughs> Vamos a ir ¿Te estamos por aquí? Ahora Pancho, fuera. Dos. A Pancho que no le gusta verlo metido en la piscina, se asusta. Mira Pancho. Venga, a ver, Pedro. La muñeca. ¿Podéis tirar por el tubo? ¿Y ahora cómo lo vais a hacer? Madre mía, la muñeca. ¿Esto por un lado? No. Espérate, María, María, María, la muñeca no me la rompe. ¿Qué? Yo lo veo un poco complicado. ¿eh? Eh, se va a cargar. Eh. Sí, sí, sí, yo lo veo complicado, complicado María, echa para atrás. Ay, ya, no te ¿Cómo no? Venga y ahora Vamos A comer Bueno chicos Estamos aquí Fusados Y nos vamos a poner el cinturón Que no es sé como algo, no lo vamos a comer. A ver ¿Sí? ¿No lo llevas bien? ¿Por qué? ¿Y tú Pedro? ¿Cómo te ha ido a ti? Pues muy regular. ¿Sí? No me gusta mucho. ¿Por qué? No sé, me enfado mucho. <risa> ¿Porque tiráis uno para un lado y otro para otro? ¿o qué? ¿Sí? Básicamente. Bueno, a ver, decirle a nuestro amigo a ver dónde vamos ahora. Ahora vamos a comer, al burger. Vamos a comprar la comida. Bueno, sí. Y para no a comer, a comer, comer en casa. Vale, chicos. Bueno, pues vamos a, a, más contentos, ¿no? Porque sí. vamos, parece que vamos de encierro. Sí, sí. <risa> bueno, chicos, hasta ahora. Bueno. Vale, nos vamos a comer todo, que son para compartir con mamá, ¿eh? ¿Y ahora? Vale, ¿qué vamos a hacer? comes tú primero y luego como yo? Vale. Venga, toma. Come. Yo voy a coger mi patata. ¿Te puedes apañar y... mientras con la izquierda, no, Pedro, sí, ¿o no? Sí, bueno, cogeré algunas patatas. Porque con la hamburguesa se me va a traer todo. Claro, necesito las dos manos, ¿no? Venga, pues primero empieza María y después Pedro, ¿no? Con esto y yo no conecta. Pues no oh, sé. Bueno chicos. Espérate. Espera que supongo que se va a ahogar. Bombones. Eh, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Y compartir, compartir, compartir. Mamá las llaves, por favor. No, ¿qué llave? ¿Las tienes tú? No. No, yo no tengo las llaves. ¿Te la hemos dado a Además, tenéis que comer. Pero es verdad, las llaves las tienes tú. ¿No? No, no, yo no tengo las llaves. No. ¿Que no? ¿Que las tienes tú? Déjate de líos, que yo no tengo las ¿Que llaves. ¿Que me dé las llaves? Te estoy diciendo que las llaves las tienes me está tú. Me estás mintiendo, te estás riendo. Yo no me estoy riendo. Yo no, yo no, yo no me... Además, no me da ninguna risa porque imagínate que no, que no están las llaves por ningún lado. María, ¿las has cogido tú? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Pedro, las llaves, venga, déjate de tonterías. Pero no las tengo. Te ríe Que okay, vale? Te Madre, ríe yo lo que tú quieras. Que no las tengo, mamá. N.O. Las tienes tú ahí detrás, hombre. Venga, bueno, bueno, terminamos de comer y luego ya nos la quitamos. Eso. Bueno, chicos. Adiós. Y compartir compartir compartid. compartid, compartid.